Mauricio Duque con ustedes, un saludo para todos, bienvenidos a Seminarios Online y como siempre, gracias por el tiempo, interés y confianza. Por favor presten atención a las siguientes recomendaciones muy importantes antes de comenzar. La primera, necesito que se queden hasta el final de la presentación, vean este video completo porque es allí donde les voy a entregar las instrucciones para que puedan comenzar inmediatamente a ganarse el 80% en comisiones directas a través de la plataforma de Hotmart, comercializando todos nuestros productos digitales. Amigos, estos productos los hemos desarrollado y los seguimos desarrollando todos los días, específicamente para nichos que están desatendidos en internet en habla hispana y por eso son productos que se venden muy bien, son productos ganadores. Y además, eso es lo específicamente lo que voy a explicar, a mostrar acá en esta presentación. ¿Cuántas transacciones tiene cada producto? ¿Cuáles son los productos? cuánto nos hemos ganado nosotros vendiendo esos productos? ¿Cuántos se han ganado nuestros usuarios activos vendiendo esos productos? ¿Cuáles son las estrategias? ¿Cuál es el material de promoción e impulso? Y absolutamente todo segunda recomendación, yo hablo muy rápido pero trato de ser muy preciso en lo que digo les ofrezco disculpas y esto les causa molestias necesito que estén concentrados, eliminen cualquier tipo de distracción, que no solamente les voy a mostrar lo que necesitan saber hacer y tener para comenzar inmediatamente el negocio sino también, escúchenme muy bien voy a mostrarles a demostrarles y a garantizarles que se pueden ganar como mínimo 500 dólares semanales vendiendo esos productos digitales si yo no estuviera seguro de lo que tenemos, de lo que les estoy diciendo no salgo en este video a decirles se los garantizo, pruébenme, se los van a ganar. Imagínense si tenemos miles de personas ganando esos, esos mismos 500 dólares todos los días. ¿Cómo no voy a garantizarles que lo ganen en 7 días, en una semana? Vamos al grano. Amigos, miren, el primer reto con Seminarios Online es ganarse esos 500 dólares. No es difícil, ya todo el trabajo lo tenemos hecho. Además, contamos con Hotmart, que es la plataforma más reconocida, la más innovadora y la mejor plataforma que soporta estratégicamente y tecnológicamente toda nuestra operación de negocios. Eso es una garantía para nosotros, además de una seguridad y tranquilidad para nosotros como seminarios online, creadores de los productos digitales, sino también para ustedes, los que son los que los venden, y además para las personas que le compran los productos a ustedes. Otra información importante que quiero dejarles saber es que esto aplica para cualquier tipo de persona con o sin conocimiento. Si ya tienen algún tipo de experiencia en internet, han sido marketers, son influenciadores, han hecho algunas ventas o si ya son vendedores profesionales, bienvenidos. Aquí van a formalizar sus conocimientos y de una vez se alinean en las estrategias de comercio electrónico que es totalmente diferente al marketing digital y al social media. Son estrategias de última milla, las voy a explicar ahorita más adelante que llevan directamente además rápido y de forma fácil a los resultados, a sus ventas. Ojo amigos, también es importante que identifiquen la oportunidad, quiero que miren el potencial de esta industria y además, de verdad, la oportunidad que tienen de generar altos ingresos con un trabajo que nosotros ya tenemos hecho, ya tenemos validado. Ojo, tenemos los productos que se venden, las estrategias, el material de promoción e impulso, videos verticales, horizontales videos cuadrados, audios copies, imágenes, absolutamente todo, y lo mejor como lo dije ahorita trabajamos en torno a Hotmart que es la que soporta, repito estratégica y tecnológicamente esa operación vamos a ver. para mí es muy importante que ustedes de una vez identifiquen la oportunidad y el alcance de esta industria por eso voy a mostrarles no, las, no la mayor cantidad de ventas que tenemos en los periodos de 7 días ni tampoco la menor cantidad de ventas Hotmart ha desarrollado una plataforma móvil, una aplicación móvil que se llama Hotmart Pocket. Más adelante les digo cómo la descargan. Allí podemos nosotros gestionar todas las estrategias que estamos implementando y analizar el performance o el rendimiento de cada una de ellas en tiempo real. Supremamente importante cuando uno es un trafficker, un marketer, una estratega digital, cuando ya esto es nuestra profesión y nuestro trabajo, analizar, detener detalladamente todas las ventas que están entrando en nuestro dispositivo móvil. Aquí, por ejemplo, en pedidos de 7 días, tenemos... Que el, La semana del 14 de octubre Vendimos casi 16 mil dólares Semana del 7 de abril 10 mil 52 Semana del 29 de enero 4 mil 245 Semana del 5 de enero 5 mil 290 Semana del 6 de septiembre 9 mil 180 Semana del 8 de mayo 11 mil 704 Semana del 11 de julio 10 mil 621 Semana del 28 de abril Y aquí comienza lo bueno 42 mil 54 dólares en ventas ¿Qué pasó? Pandemia Coronavirus ...confinamiento, cuarentena... ...más adelante voy a ir explicando eso... ...semana del 21 de octubre... ...25.591... ...semana del 13 de diciembre... ...5.628... ...semana del 2 de febrero... ...19.186... ...semana del 1 de septiembre de 2.935... ...y aquí el performance... ...en meses... ...en 30 días... ...hubo meses de 166.000... ...meses de 200.000... ...meses de 154.000... ...pero... ...pandemia, cuarentena, coronavirus... ...confinamiento... ...un mes de 291 mil dólares... ...quise hacer... ...esta presentación y mostrarles... ...datos de ventas... ...que no son los picos... ...ni tampoco los valles... ...ni tampoco la, en los periodos que menos hemos ganado... ...para mostrarles que... ...como en toda industria... ...tenemos periodos... ...buenos, regulares y malos... ...pero siempre... ...absolutamente siempre... ...hay ventas, hay comisiones... ...hay resultados, hay ingresos... ...eso sí se los puedo garantizar... Y si ustedes son nuevos en esta industria, les recomiendo, por favor, que sigan las instrucciones que voy a dar en este video para que analicen la oportunidad, el alcance e, y comiencen inmediatamente. Quiero mostrarles aquí, esto es una dinámica que tenemos en seminarios online, nosotros premiamos con unos diplomas a las personas que van logrando unos retos a partir de los montos o el dinero generado. Tenemos, por ejemplo, certificados, bueno, primera venta, 300 dólares, 500 dólares, 1000 dólares, etc. Quiero mostrarles aquí... Eh, por ejemplo, certificados de los primeros 3 mil dólares, los primeros 5 mil, primeros 10 mil, primeros 20 mil, primeros 50 mil dólares. Aquí solamente os lo muestro para que vean que tenemos una dinámica, pero quiero que ustedes vayan a nuestro grupo de Facebook. Ya somos más de 106 mil personas, casi 107 mil marketers en Latinoamérica en habla hispana vendiendo sus productos digitales. Vienen al grupo, se unen al grupo, hacen todas las preguntas que quieran, no solamente reciben respuesta del equipo de Seminarios Online, sino también de todos los usuarios activos que tienen vasta experiencia validada en el tiempo, con ventas, con transacciones, donde ellos van a responder a sus dudas y así creamos un conocimiento colectivo. El grupo es para nosotros la mejor herramienta para seguir aprendiendo, para entre todos ayudar a generar mejores ventas, mejores resultados. Vienen al grupo, se unen al grupo y además en la primera publicación, Van a ver, quiero que lo lean acá, tenemos 450 personas nuevas que siguen vendiendo, siguen ganando y están pidiendo aquí su certificado. Les recomiendo que lean cada una de las experiencias y de las publicaciones, aquí están todos pidiendo su certificado, aquí están las ventas, ellos mismos lo publican. No quiero mostrarlo yo allá, quiero que ustedes vengan acá. Les pregunten a ellos directamente cómo lo lograron, si recomiendan seminarios online, etcétera. Estar en el grupo de seminarios online es supremamente importante. Por favor, hagan clic debajo de este video. Ahí está la instrucción. Ahorita cuando termine toda la, la presentación, todo este video, sigan los pasos que están aquí debajo de este video. Se unen a, a Telegram, se unen al, al grupo de Facebook y a todos nuestros canales digitales para que no se pierdan absolutamente nada de toda la dinámica que tenemos para todos. Para los que son usuarios activos y también para los nuevos que no son usuarios activos y quieren aprender, sin tener que pagar absolutamente nada, son bienvenidos a nuestra comunidad. Sigamos adelante. Muy importante, presten atención, mírenme a los ojos. Todos los días, de lunes a lunes, impartimos todas las estrategias a las 12 del día, hora Colombia. Son sesiones donde enseñamos cuáles son las estrategias, cómo se hace crashing con Facebook, cómo se hace crashing con Google, con YouTube, cómo se montan estrategias especiales para creación de comunidades, toda esa parte... Mecánica, tecnológica y estratégica que necesitan ustedes saber, hacer y tener para llegar a las ventas hoy mismo. La explicamos nosotros gratis, de forma gratis, abierta y además completa todos los días a las 12 del día. Las instrucciones para participar en esas sesiones únicamente, repito, únicamente las publicamos en nuestro canal de Telegram. Debajo de este video están las instrucciones también, hay un botón, sigan los pasos, descarguen la aplicación, se unen al canal y bienvenidos a la comunidad, disfruten de todo este conocimiento. Todos los días a las 12 hay clases donde ustedes van a aprender y todos los días de lunes a viernes a las 5 de la tarde en Colombia hay sesiones de asesoría y acompañamiento abiertas para todos para que ustedes resuelvan sus dudas de parte del equipo de Seminarios Online y también de otros usuarios activos. Sigamos adelante. Este es el Hotmart Pocket, se los comparto aquí cómo funciona, si es mi hijo, es mi dispositivo móvil, cuando llega una venta, nosotros recibimos una notificación y alerta, como se los compartió ahorita, supremamente importante para nosotros, tener el análisis del performance en tiempo real, para saber qué decisiones tomar, en las estrategias que hemos implementado previamente, para poder lograr las ventas, masificando, masific perdón, log lograr masificar las ventas de los productos, y así logramos la escalada, si no pensamos en vender escalando, no estamos aprovechando, todo el potencial que tiene esta industria, Pueden buscarlo en Google, de todas maneras aquí abajo del video les dejo el link directo. Vienen acá a la a la, a la plataforma a la página de Hotmart donde les explica cómo descargar esta aplicación. Está para Android, para iOS también. Para que tengan esa herramienta donde les va a permitir gestionar todo su negocio en tiempo real y en la mano. Portable, súper importante esto de verdad. Sigamos adelante. Miren amigos, lo que les voy a compartir aquí no lo hago y de todo corazón se lo digo no lo hago por presumir, solamente lo hago para que ustedes identifiquen en este momento o lo vean como una señal, que es el mejor momento que estamos viviendo en la industria en este momento, coyunturalmente, por la situación de orden mundial. La gente en este momento está considerando tener un plan B o un plan C, porque lamentablemente el plan A de pronto ya no existe. La gente ha perdido su trabajo, la gente en Latinoamérica o en la hispana ya está considerando un plan B, a aprender otras habilidades, como plan B o como plan C. La gente ya tiene ese comportamiento, es decir, ya existe la demanda. Aquí está Seminarios Online creando la oferta y ustedes en el medio, ganándose el 80% uniendo oferta y demanda. En un año, solamente en el 2020, el año de la pandemia, nosotros, equivalente al 10% de las ventas, recibimos 547,346. Seminarios Online se gana el 10% y el creador de los productos o los creadores de los productos se ganan también el 10% para que el 80% restante que se lo ganan ustedes como usuarios activos puedan ganarse puedan ustedes crear el, el negocio con este porcentaje miren en el 2020 entregamos equivalente al 80% en comisiones cu, más de 4.378.000 dólares entre todos los usuarios activos eh, 547 es el 10 el otro 10, 547 hagan la ecuación y les da 4.378.000 dólares que se han ganado, equivalente al 80% de nuestros usuarios activos. Esto es una señal. 4 millones de dólares generados en productos digitales en Estados Unidos, en Europa, no es nada, la verdad. Hay gente que se los gana en un solo mes. Russell Bronson, bueno, hay mucha gente que ya lo hace. Pero en aula hispana, en el mercado latino, ¿qué más señal quieren? Para darse cuenta de que hoy, que el momento es ya, ¿ok? Presten atención a lo que sigue. Bueno, gracias a esto y que os quiero compartir a partir de esta, eh, public de, de esta presentación, a estos resultados que hemos tenido nos hemos ganado dos veces el premio de Hotmart Black y ya nos ganamos el Hotmart Moon, eh, Black Moon. Son reconocimientos por los logros, por las ventas, por la calidad de nuestro trabajo que Hotmart nos ha otorgado. Eso para nosotros de verdad es eh, pues, premio a la labor cumplida, a la satisfacción de la labor cumplida. El mérito también es de parte de ustedes como usuarios activos porque pues, el trabajo de nosotros que dan los productos y ustedes que los venden es un trabajo en equipo. Aquí están los premios, se los comparto, estamos de verdad muy contentos por esto. Ojo con esta, con esta diapositiva y se los digo también, no por presumir, sino para que ustedes identifiquen la responsabilidad y el compromiso que tenemos, además el respaldo que tenemos con la empresa Hotmart aquí estoy yo en el 2018 que fui invitado por J.P. Rizende que es el creador, el fundador de Hotmart, el presidente el gerente directamente Joao Pedro Rizende se llama me invitó al Hotmart Fire Festival 2018 ya les voy a hablar de qué se trata invitado especial, aquí estoy con Enrique, que es el director de Hotmart México, aquí estoy con J.P. En tarima, aquí estoy con Luis que es el director de para las Américas de Hotmart estoy de nuevo con Enrique y estoy aquí con Juan Villegas que es otro info, infoproductor importante aquí en ...en Colombia en este caso... ...aquí estoy con Clara López y con Luis... ...que son los, los nuestros Account managers ...de Seminarios Online... ...y estoy aquí con mi equipo... ...en el Hotmart 5 Festival 2019... ...vuelvo y les digo... ...no quiero compartirles esta información... ...por presumir... ...para que ustedes res, inmediatamente puedan identificar... ...el respaldo que tenemos de Hotmart... ...la responsabilidad que tenemos... ...con, con toda esta información que les estoy mostrando... ...les voy a mostrar ahorita la garantía de que esto es un trabajo real, estuvimos mostrando ventas, estoy mostrando transacciones, y la responsabilidad que tenemos de parte de seminarios online, no solamente con ustedes, que son usuarios activos, o van a ser usuarios activos, sino también con Hotmart. Muy bien. Hotmart Five Festival, el Congreso Mundial de Infoproductores, es siempre, todos los años, en Belo Horizonte, Brasil. Es en la casa matriz, el Headquarters, es la sede oficial donde se encuentra la empresa Hotmart. No se pueden perder este evento, no se lo pueden perder, nunca se lo vayan a perder. Yo llevo 26 años en Internet, 17 de ellos en la industria de productos digitales, en el e-commerce de productos digitales, como afiliado, como productor, ahora como empresario de la industria. He participado en muchas conferencias, seminarios, reuniones, instrucciones, entrenamientos, en todas partes del mundo, pero nunca había yo participado en un evento tan impresionante se lo digo yo con toda la autoridad moral este evento es impresionante y no se lo pueden perder ¿no me creen? vayan a Google y busquen Hotmart Fire Festival y de una vez inscríbanse allá con seminarios online ustedes van a poder ir gratis tiquete aéreo, estadía y además las entradas VIP al evento este evento es impresionante no solamente por la producción del evento tan, tan, tan impresionante que es, sino también por la multiculturalidad de la gente que va. Por el networking, sino también por el conocimiento tan impresionante que hay allá. Es un evento que combina absolutamente todo. Pero lo más interesante de todo es que enseñan desde Brasil, que es un mercado que va 15, 20 años más adelante que el mercado a la hispana en esta industria. Además de otras experiencias como el viaje, la comida, conocer gente, gente joven. Eh, toda la parte de la innovación digital confluye allá en este evento. No se lo pueden perder y con Seminarios Online en los retos que tenemos y en el plan de compensación y premios se van a poder ganar estos viajes, se van a poder ganar estas entradas. Presten atención, siempre en nuestro canal de Telegram publicamos información. Bueno, Seminarios Online es un equipo de 22 personas. Eh, tenemos... Ya toda la operación completa en este momento, listos a seguir creciendo. Esto es gracias a todos los usuarios activos que con sus ventas han hecho que pues, nosotros también nos adaptemos a ese crecimiento, pero también haciéndole frente a ese comportamiento, a esa demanda que está creando el mercado. La oferta la tienen Seminarios Online, ustedes son los comercializadores o los drivers que llevan a esta industria a crecer y el equipo de Seminarios Online, pues como estamos atrás soportando todo esto, somos los encargados de que todo eso siga funcionando y obviamente Hotmart bueno amigos, presten atención quiero ser muy preciso y claro en esto no solamente para venderles, sino también para justificarles por qué entrar a Seminarios Online Seminarios Online es una membresía que confiere un derecho a acceder a 16 beneficios cuesta 500 dólares un solo y único pago para toda la vida de 500 dólares no hay cobros ni costos posteriores no se preocupen para mí lo más importante aquí en este momento de la presentación no es decirles que cuesta 500 dólares, sino también decirles, o lo más importante es decirles que hoy mismo, inmediatamente, pueden recuperar la inversión y tener ingresos, profit, beneficio, ganar dinero con Seminarios Online. Ahí lo voy a ir explicando. Cuando ustedes logran entrar a Seminarios Online, también van a adquirir el derecho de recomendar Seminarios Online y ganarse el 80% que equivale a 366 dólares por cada persona que ustedes entren y nosotros hacemos todo. No se preocupen, eso lo voy a explicar ahorita. Con dos personas que entren, ya ustedes recuperan la inversión y les quedan todos los 16 beneficios para toda la vida. Aquí se gana o se gana. Presten atención a lo que sigue. Miren, por ejemplo, Andrés Acuña, un usuario activo de Seminarios Online, que en 14 días recomendó 58 personas y se ganó 21,228 dólares. Debajo de este video está la entrevista que le hice donde él explica absolutamente todo, cómo lo logró. Yo hago unas preguntas bastante directas y esas personas todas las responden porque lo que me interesa a mí es que no quede nada sobre la mesa, que les expliquemos a las personas qué es lo que esa persona hizo, en este caso este usuario activo hizo para lograr estas ventas. Y se los quiero mostrar directamente en la plataforma. Ya le dimos el certificado de los 20 mil dólares. Vamos a la plataforma de Hotmart y analicemos el caso de él. Aquí lo tienen. Andrés Acuña, aquí está, lo pueden ver. Todas las personas que aparecen en esta columna, que son vendedores, y aparecen con un circulito azul, con una A, A adentro, son afiliados o usuarios activos o comercializadores, que es lo mismo. Aquí tienen, amigos, desde el 13 de enero del 2021 al 27 de enero del 2021, hay 14 días. Total de registros 58 personas vendió. Nosotros, equivalente al 20% Porque en seminarios online Nosotros nos ganamos el 20% En masterclasses con los productos digitales Eso lo van a entender más adelante Se ganan también el 80% ustedes Pero nosotros nos ganamos el 10% Porque el otro 10% se lo ganan los creadores de los productos Estamos en este momento hablando Del producto seminarios online O del programa seminarios online Que ustedes también lo van a poder comercializar Por lo tanto nosotros en, estos, en estas 58 ventas Recibimos $2,819 dólares y Andrés, en este caso, se ganó, recibió 21,228, equivalente al 80%. 21,228 dólares por recomendar a 58 personas, solo en 14 días. Quiero compartirles esto para que vean, Soy dentro de la cuenta de Seminarios Online. Somos Hotmart Black, lo que les mostré ahorita. En fin, ya voy a ir explicando todo esto y no quiero detenerme... Ni quiero y, y quiero hacer énfasis en todos los puntos importantes para que ustedes en esta presentación se lleven toda la información necesaria para tomar la decisión, el, los criterios para que tomen la decisión de entrar hoy mismo y así van a poder comenzar a ganar hoy mismo no solamente con los productos digitales del catálogo sino también con seminarios online, sigamos adelante acá hay otro caso, súper, súper interesante Jimena Fukuda es de Perú 65 ventas en 87 días ...sin ningún tipo de conocimiento, también tengo una entrevista, dado este video a ella, cómo lo logró, venía de su industria, su empresa, que era de eventos, después con la pandemia se cerraron los eventos, ella se vio muy afectada, empezó a buscar eh, alternativas para generar ingresos en internet, llegó a seminarios online y en 87 días ya logró 23,790 dólares... ¿por qué? porque cuando ustedes recomiendan seminarios online se ganan $366 dólares por cada persona que recomienden si vendió 65 se ganó $23,790, aquí está su diploma de, de Jimena y aquí vamos a ir a ver el caso de ella directo, aquí estamos 65 ventas entre el 1 de noviembre del 2020 estábamos en plena pandemia, confinamiento al 27 de enero del 2021 65 registros ...por parte de ella y equivalente al 20% Seminarios Online recibió $3,481. Aquí está Jimena Fukuda Salazar, todas las ventas que hizo directamente en la plataforma de Hotmart. ¿Cómo no vamos a cobrar $500 dólares si le ponemos la posibilidad a la gente que gane miles y miles? Sigamos con otros casos ya de los productos digitales del catálogo. Entonces para esto tengo que salir de la cuenta de Seminarios Online... ...y entrar a la cuenta de Masterclasses directamente... ...porque tenemos dos cuentas... ...Masterclasses tiene una cuenta en Hotmart especial... ...para los productos digitales... ...y Seminarios Online tiene una cuenta diferente... ...para las ventas de Seminarios Online... entonces ...entramos aquí y vamos a analizar el caso... ...de estos dos usuarios... ...que son Luis Mena y en este caso Ezequiel García... ...Luis Mena... ...se ganó en un solo día... ...560 dólares... ...tengo como el caso de Luis Mena... ...miles... No es el momento en esa presentación de mostrárselos todos. Ustedes mismos los van a ver en el grupo. Ustedes mismos, después de participar en los eventos en vivo y en las sesiones de seguridad y acompañamiento, se van a dar cuenta. Por eso es tan importante que se unan a Telegram. Debajo de este video está la instrucción. Vamos a analizar el caso de Luis. Primero, hagamos aquí el análisis. Equivalente al 10%. Cuando vendemos los productos digitales en Seminarios Online, Seminarios Online se gana el 10% solamente. El otro 10% se lo gana el creador del producto. Y el 80% restante se lo gana el afiliado, el comercializador o el usuario activo, que es lo mismo. Recuerden, cuando yo diga, o en toda esta industria, cuando decimos afiliado, comercializador o usuario activo, es lo mismo. Es la persona que está disponible, que está acreditada, que está facultada para vender nuestros productos digitales. Luis Mena es uno de ellos. Analicemos el caso de Luis. Vamos acá. Directamente dentro de la plataforma de Hotmart, aquí estamos ya en la cuenta de Masterclass. También somos Hotmart Black, por eso nos hemos ganado dos premios. 16 ventas, aleatoriamente escogí esto, desde el 19 de agosto del 2020 al 19 de agosto del 2020. O sea, en un solo día, que fue el 19 de agosto del 2020, eh, Luis vendió 16 veces el producto educanin, un producto digital que tenemos que se vende muy bien, y se gana el 80%. Si nosotros, equivalente al 10%, recibimos 70.41 70 dólares, el creador del producto recibió 70.41 dólares, Luis Mena, por vender 16, recibió en un solo día 560 dólares. Si hay gente como Luis Mena, que no es el mayor experto, lleva 4 o 5 meses en la industria, logra esos mismos 500 dólares, gana esos mismos 500 dólares en un día, como ustedes, o como yo, perdón, no voy a garantizarles que se pueden ganar en una semana 500 dólares. Quiero que lo vean ustedes allá en el grupo, no se los quiero decir yo acá, en el grupo, ahí en la publicación que les mostré, analicen cómo las personas están generando altos ingresos con esta industria. Ahora bien, aquí tenemos a Ezequiel, igualmente, Ezequiel, en un mes se ganó 4.015 dólares vendiendo un solo producto. En este caso de Luis Mena es un solo producto que es educanino. Inclusive pongamos acá, aquí están las ventas de educanino, educanino, educanino, educanino. Miren la fecha, un solo día. ¿Sí? Y logró estos resultados. 561 dólares, 160 dólares en un solo día. Ahora Ezequiel se ganó en un mes 4.015 dólares. Hagamos el análisis de la entrada del dinero o de la causación del dinero. Equivalente al 10%, recibimos por las ventas en un mes de Ezequiel 401 centavos Seminarios online. El creador del producto recibe lo mismo porque se gana el 10%. Eso lo voy a explicar más adelante como modelo. Se ganó lo mismo, 401 $401.77. Y Ezequiel equivalente al 80% recibió $4.015. Vamos a mirarlo en la plataforma de Hotmart directamente. Aquí está en el panel de ventas. 192 ventas entre el 8 de octubre, eh, septiembre al 8 de octubre del 2020. 8 de septiembre al 8 de octubre, un mes, 30 días. 192 ventas. Nosotros recibimos 403 dólares, directamente equivalente al 10. El creador del producto recibió 403 dólares también. Y Ezequiel, aquí lo tienen, mirenlo. Ezequiel García vendió 192 si le decimos cargar más, cargas, llegaremos hasta las 192, no vale la pena hacerlo para que no perdamos tiempo de la presentación pero aquí lo tienen, nosotros equivalente al 10% recibimos 2 dólares con 10 centavos por las ventas, ¿de acuerdo? ahora les voy a explicar también lo del cupón, que es una estrategia, etc muy bien, y acá un caso también interesante, tenemos al usuario activo que se llama José Zavala vendiendo diseño y decoración con globos que es un producto de los que más está vendiendo, ahora podemos ir directamente en la plataforma al mercado porque este producto se ha vendido muy bien, equivalente al 10% en un mes Seminarios Online ha recibido $1023 por la venta de este producto, equivalente al 10% solo en un mes el creador del producto ha recibido $1023 por las ventas de un solo producto, de ese mismo producto de un solo comercializador, es decir que equivalente al 80% José Zavala en un mes ...se ha ganado $8,184 dólares... ...vamos a analizar el caso de él directamente en la plataforma de Hotmart... ...aquí lo tienen... ...miren... ...475 veces... ...José Zavala vendió el producto de diseño y decoración con globos... ...a partir del 1 de enero del 2021 al 27 de enero del 2021... ...27 días, ni siquiera un mes... ...en 27 días vendió 475 veces ya les voy a decir a qué corresponde eso también a un trabajo de un material de promoción y e impulso que tenemos nosotros muy profesional para vender ese tipo de productos aquí está José Zavala José Zavala, seguimos para abajo José Zavala, diseño y decoración con globos diseño y decoración con globos el mismo producto, vamos al mercado de Hotmart vamos a ver más calientes que son los que más están vendiendo y aquí tienen amigos, el producto más vendido en este momento que estoy haciendo este video es diseño y decoración con globos el segundo es Rayo, el tercero es Seminarios Online. Y si ustedes ven, de aquí en adelante tenemos educanino que también es de nosotros, manicurista Premium, que también es de nosotros, cejas y Pestaña, que también es de nosotros. Seguimos para acá hasta Fondaje, Pastillaje, Pastelería Artística, también es de nosotros. Pastelería Carina y Felina, también es de nosotros. Ahí nos van a encontrar en el mercado, porque nosotros creamos productos con profundidad del mercado, listos para vender masivamente y buscar la escalada. Esto se lo voy a explicar más adelante. Esto es Seminarios Online, amigos, aquí lo tienen. Sigamos adelante. ¿Cuáles son los beneficios que ustedes reciben por ser usuarios activos de seminarios Online? Presten mucha atención. Voy a explicar aquí de una forma precisa, pero debajo de este video van a encontrar ya la explicación completa. Cada uno de los beneficios bien explicados en texto para que ustedes acá en el video no lo hagamos tan largo y ustedes acá puedan concentrarse en toda la visión de bosque, le digo yo, y no de árbol. Quiero que no veamos el árbol, sino que analicemos el bosque en este video. Ya más adelante, debajo de este video encuentran ya la información completa. La pueden descargar en un PDF para que ustedes se la lleven firmada por mí inclusive Para que ustedes lo tengan, que es una promesa. Es también parte para que usted tenga algo por escrito de lo que va a comprar. Me parece importante. Ojo a cada uno de los beneficios y, y, la, y también la razón o la justificación. Beneficios. Lo que vas a recibir activando una cuenta en Seminarios Online. Primer beneficio la comisión de y principal beneficio, son dos beneficios principales, el primero y el último son los principales, lo voy a ir explicando, comisión del 80% por vender todos nuestros productos digitales, ¿cuáles son nuestros productos digitales? Todos los que tenemos en este catálogo, que se llama Masterclass de Latinoamérica, debajo de este video van a encontrar el link directo, o si quieren entrar a masterclasses.la, les recuerdo que es masterclasses con doble S, mucha gente se equivoca, en vez de .com es .la, Latinoamérica. Todo este catálogo con más de 300 productos digitales está disponible para que ustedes no solamente lo vendan, sino también accedan a los productos, se capaciten, verifiquen la calidad, estén mucho más seguros de lo que van a vender. Estos son los productos digitales y todos los días publicamos entre 4 y 5 productos nuevos que ustedes van a poder también vender. Acá hay un buscador, así ustedes van a poder llegar a cada uno de los productos mucho más fácil. El beneficio principal de seminarios es ganarse el 80% vendiendo estos productos realmente. Esto es... Quiero que entren, vean los productos, los analicen, analicen las interfaces. Yo voy a hacer una explicación un poco más precisa de esto. Segundo beneficio, acceso a todos los productos. Aplica para los productos nuevos a futuro. El primer beneficio también aplica para los productos nuevos a futuro. Ya lo dije. Todos los que tenemos en este momento publicados, ustedes los pueden vender y se gana el 80%. Pero también todos los que haremos a futuro. Todos los días tenemos hasta 5 publicaciones de 5 nuevos productos. Se van a ganar el 80% también en estos productos. Para toda la vida. Para toda la vida y no hay cobros posteriores. Segundo beneficio, el acceso a los productos. Sería absurdo que nosotros los invitemos a seminarios online para que vendan los productos y usted no sepa qué es lo que va a vender. Entonces, así mismo ustedes van a poder entrar a seminarios online, ver los productos, analizarlos, estudiarlos, capacitarse con ellos, verificar la calidad para estar mucho más seguros de lo que van a vender. Uno vende desde la experiencia y es ahí cuando uno logra realmente conectar con las personas. Además, y mitigar esos, esas objeciones de sus posibles clientes es importante que lo hagan ustedes en el proceso de venta directa en comercio electrónico a través de estrategias como el chat en automatización con bots, todo eso que lo voy a explicar más adelante, por eso es tan importante que ustedes accedan a los productos, así que también tienen el beneficio de poder ver todos los productos, hay gente que compra seminarios online solo para acceder a los productos y no venderlos, sino estudiarlos válido, pero realmente lo que queremos es que ustedes accedan a los seminarios online para que los vendan y ustedes puedan tener ese beneficio. Entrar en la industria como comercializadores, como profesionales, como marketers, como, como traffickers como lo quieran llamar. Es una profesión muy bonita y es nueva. Bueno. Tercer beneficio. Podrá ser productor con ilimitados productos propios. Si ustedes son usuarios activos, tienen también el beneficio de traer sus productos. Si lo quieren hacer, traer su producto y lo publicamos en este catálogo. Es otra oportunidad muy interesante de generar ingresos residuales. Súper importante, más adelante lo voy a explicar en esta misma presentación. Van a poder, si, si ustedes ya tienen sus productos, traerlos acá, los publicamos en el catálogo y así acceder a más de 76 mil vendedores capacitados para que cojan ese producto y lo vendan. Con ejemplos precisos lo voy a mostrar ahorita. Terce, cuarto beneficio, podrán ser coproductores con ilimitados productos propios también. Ser productor es uno mismo, como usuario activo de Seminarios Online, hacer un video, grabar un, un curso, perdón, y publicarlo en el catálogo. Pero ahora bien, mucho mejor es ser coproductor. Cuando uno es coproductor, lo que hace uno es, consigue a un amigo, un familiar, un conocido que tenga algún conocimiento trae, lo invita a que publique ese, ese producto en seminarios online a través de ustedes, porque él no lo va a poder hacer directamente con seminarios online usted lo invita y a través de ustedes ustedes lo invitan a través de ustedes, que ya son los seres activos publican ese producto para que esos 76 mil vendedores ya empiecen a venderlo, lo interesante es que ustedes como coproductores quedan también con una comisión directamente y para toda la vida de las ventas de ese producto, allí van a tener la oportunidad de generar ingresos residuales y pasivos, más adelante voy a explicar qué es residual, qué es pasivo y cuál es la diferencia. El modelo de coproducción es impresionante porque ustedes literalmente, y aquí se los puedo decir, pueden generar, como lo hacen muchas personas, ingresos sin hacer absolutamente nada. Es un activo digital que está rentando constantemente en internet gracias a las ventas que hacen los usuarios activos porque buscan el 80%. Quinto beneficio. Van a poder acceder a la comunidad de más de 100.000 marketers construyendo un conocimiento colectivo. Acceder a 100.000 marketers que ya están capacitados respondiendo preguntas es lo que necesitamos para disminuir esa curva de aprendizaje y poder ir por los resultados mucho más rápido. Séptimo beneficio, reportes de ventas diarios con información muy útil para escalar las ventas. Todos los días estamos sacando reportes de las ventas que se hicieron en el día anterior para que ustedes vean hacia dónde va el mercado, qué es lo que más se está vendiendo y ustedes puedan organizar sus estrategias. Tienen ese beneficio también. Octavo beneficio, que es nuevo, tenemos un equipo protegiendo sus ventas. Hay un equipo dentro de Seminarios Online que está en todo momento protegiendo las ventas de ustedes. Cuando ya se den cuenta van a ver que hay ciertas amenazas del mercado. Nosotros bloqueamos a las personas que están abusando del trabajo de ustedes, hacen una publicación y hay otro que debajo escribe a las otras personas que usted ha atraído por ese anuncio. Así que hay un equipo de trabajo. Ahí siempre protegiendo las ventas de ustedes. Por eso cobramos, ese equipo de trabajo hay que pagarle. Entonces miren todos los beneficios que hemos creado con esos 500 dólares solamente para que ustedes puedan tener más y mejores ventas. Noveno beneficio, material de promoción impulso para todos los productos y les quiero mostrar acá algo de una vez. Pueden entrar al repositorio bit.ly slash repositorio SEO, repositorio seminarios online. Y vamos a mostrarles, por ejemplo, acá productos digitales del catálogo. Vamos a buscar, por ejemplo... Eh, diseño y decoración con globos que es el que venimos analizando acá entonces venimos a la carpeta del producto diseño y decoración con globos, aquí está y nos vamos a la carpeta, aquí están todas las imágenes, videos que ustedes pueden utilizar para, este, para la venta de este producto van a buscar la carpeta que dice videos para anuncios y aquí van a encontrar todos los días constantemente estamos publicando nuevos videos miren por ejemplo, este tipo de videos los hacemos acá especialmente para TikTok, especialmente para Reels, para Instagram, para historias, etcétera Aquí, por ejemplo, está el vertical. Aquí está el horizontal que sirve para hacer los anuncios directamente. Yo lo ahí van a ver, van a ver la calidad de lo que estamos haciendo. En con Globos, logré montar mi propio negocio. Ahora decoro con Globos: fiestas infantiles, bodas, primeras comuniones y otros eventos. Tú también puedes hacerlo dando clic debajo de este video o si estás en Instagram, deslizando hacia arriba. Tenemos una productora audiovisual la cual nos permite generar constantemente este material de promoción e impulso para que ustedes hagan anuncios en la estrategia de crashing, que es la estrategia que vende en automático buscando la escalada o la masificación de las ventas para que ustedes puedan también escalar sus ventas, su ingreso y obviamente su negocio. Miremos por ejemplo acá otro producto que tenemos, pues otro producto que vamos a hacer ahorita un ejemplo, vamos a productos digitales del catálogo, ese es el repositorio para todos ustedes, busquemos el producto del de negocio de los jeans. El negocio de los jeans, porque ahorita vamos a construir una página de lanzamiento, venimos de videos para anuncios y aquí vemos también, por ejemplo estos videos Hola, soy Néstor Hidalgo experto en jeans, ¿quieres tener tu propia empresa de confección? Este es el Masterclass ¿Cómo hacer un jean? ¿Quieres saber más? todos estos videos que estamos creando para anuncios especialmente para hacer anuncios en estrategias profesionales, los proporcionamos nosotros constantemente, todos los días, para todos los productos este material, es un material propio que saca Seminarios Online, es un beneficio adicional que ustedes pueden eh, obtener, más adelante lo van a ver de otra forma también de décimo beneficio, van a poder vender las aplicaciones móviles y ganar el 80%, estamos creando en este momento toda una plataforma para que los productos que son los cursos, el display de los productos no sea, no sea todo dentro de Hotmart, sino también en el dispositivo móvil, la gente compra el producto, ustedes se ganan el 80% y el producto lo pueden activar del, de, desde el dispositivo móvil, así que las personas van a poder utilizar la ubicuidad, la portabilidad de ese producto aquí en sus manos siempre para toda la vida y poder verlo, consumirlo desde, desde su teléfono importante, la gente ama comprar aplicaciones más aún cuando encuentra una habilidad nueva para aprender y generar un plan B un plan C donde va a generar los ingresos, por ejemplo es importante doceavo beneficio, van a poder participar continuamente en el plan de compensación y premios tenemos un buen plan de compensación, ya se los dije ahorita tiquetes aéreos hospedaje, entradas a Hotmart Fire Festival, iPhone iPads, tecnología y dinero a partir de las ventas que ustedes tengan y los retos que nosotros vamos sacando. Es una forma también de compensar, es una forma también de ayudarlos a ustedes que por sus logros, por sus metas cumplidas, por su rendimiento, su performance en ventas, puedan ganar cosas adicionales, pero cosas que realmente tengan valor. Treceavo beneficio, herramientas, utilerías y recursos. Se los voy a mostrar aquí, ustedes van a poder acá en el... Repositorios seminarios online, por ejemplo, van a poder tener recursos y herramientas, van a poder descargar maquetas con el JSON, van a poder descargar constructores y aplicaciones como FOMO, Vivi, Elementor y muchas herramientas que van a necesitar para poder su crear sus propios ecosistemas, que es importante, eso se los obsequia a los usuarios activos de seminarios online. Treceavo beneficio, catorceavo beneficio, un chat center para aumentar las ventas, esto es supremamente importante, amigos. Vamos, por ejemplo a cualquier producto, salsa para principiantes por ejemplo, vamos a darle aquí ver producto, y al ver el producto vemos que aquí abajo se va a desplegar un chat aquí está hay un chat, en este momento no está en línea que están en horario de descanso eh, y estas personas que están en el equipo del chat center de seminarios online, van a orientar en el pago a todas las personas que ustedes envíen como prospectos a comprar los productos, esto es supremamente importante amigos. las ventas se han crecido considerablemente después de nosotros haber implementado este nuevo departamento porque ustedes en la estrategia cuando la aprendan está dentro del módulo número 2, está en el módulo número 2 dentro de Seminarios Online, se van a dar cuenta que la venta es en automático pero el pago o en el pago siempre hay muchas preguntas y ustedes no van a estar disponibles en todo momento para responder esas objeciones y también de alguna forma esas eh, eh, esos momentos o esas preguntas que tiene la gente cuando va a realizar el pago puedo pagar el curso con dos tarjetas, puedo hacer el pago en efectivo puedo hacerlo por Paypal, etcétera, etcétera, eso lo hacemos nosotros qué más garantía que ustedes, como vendedores de los productos también como creadores de los productos y también como coproductores sepan que cuando la gente va a comprar el producto que está dentro de Seminarios Online hay un chat allí detrás, ayudándolos a cerrar ventas para ustedes el beneficio es total porque van a aumentar las ventas Ustedes pueden estar seguros y tranquilos de que hay una persona de carne y hueso ayudando, gestionando las ventas que usted, de, de esos clientes que ustedes están enviando para que ustedes ganen más. Es un muy, muy, muy, muy buen beneficio. Eso lo paga Seminarios Online para ustedes. Por eso cobramos. Muy bien. 15. Cupones del 80% de descuento en productos profesionales. Tenemos alianzas con profesionales de la industria que están en este momento creando productos digitales para eh, profesionales, más profesionales, más avanzados, en toda la parte de estrategias de marketing, en toda la parte de creación de embudos especiales, ecosistemas, para que ustedes puedan, con otras estrategias como lanzamientos, como crashing avanzado, como las matrices de crashing, como to todo eso que se da en este momento para que ustedes puedan, no buscar los 500 dólares diarios, sino buscar los 5000 mil o 10000 dólares diarios en ventas, lo pueden lograr muy fácil. Ya haciendo mucho más inversión y esa explicación pues es un poco más avanzada. Estos personajes que son de Brasil, esos personajes que inclusive son de Estados Unidos en idioma inglés, pero con subtítulos y con traducción, estos productos profesionales, ustedes por ser usuarios activos tienen el 80% de descuento si quieren comprar esos productos. Esto no es obligatorio, eso es un beneficio adicional. Nosotros hacemos alianzas con esos productos donde ustedes por ser usuarios activos van a poder ir a comprarlos quien quiera eh, aumentar su conocimiento o avanzar en el proceso de capacitación y el mejor beneficio el 16 sábado el mejor beneficio es poder recomendar seminarios online también y ganarse el 80% de esos 500 dólares usted entra pagando 500 dólares a seminarios online pero usted recomienda a dos personas y ya se está ganando que 600 no como 716 dólares está ganando, 366 por 2 cuando entran de parte de ustedes, porque ya son usuarios activos y les damos ese beneficio si entran a dos personas, recuperan la inversión y les quedan como 220 dólares más o menos, de utilidad inmediatamente, hoy pueden hacerlo inclusive aprovechen que ya estamos en la recta final de cierre de inscripciones, lo pueden hacer entre más rápido entren, mucho más fácil van a poder entrar a dos personas nosotros hacemos absolutamente todo el trabajo de las ventas nuestra operación, nuestra estrategia la pueden utilizar ustedes, eso lo voy a explicar más adelante. Así que miren la facilidad que tiene en este momento la dinámica de poder inmediatamente recuperar la inversión, quedar con los beneficios para toda la vida y comenzar a generar ingresos como lo está haciendo miles de personas. Lo pueden ver en el grupo, lo pueden ver en nuestra página, aquí debajo en el video, los testimonios, etc. Vamos a analizar los productos digitales. Rápidamente, Igualmente, igualmente yo quiero y necesito que ustedes... Entren al catálogo, debajo de este video está el link también eh, Clic aquí para conocer el catálogo de productos Igualmente quien quiera entrar directo, como lo dije ahorita, masterclasses.la Masterclasses con doble s, en vez de .com.la Aquí en el catálogo hay un buscador Si ustedes quieren buscar por temas, por nombre de producto Aquí lo van a poner porque son más de 300 productos Vamos a analizar cualquier producto que haya acá rápidamente Para que ustedes, eh, para que miremos, por, por ejemplo, el de YouTube YouTube para Emprendedores YouTube Marketing para Emprendedores le dan clic al producto, llegan aquí y le dicen ver producto. Cuando le dicen acceder al producto es quien ya lo ha comprado, así que el que ya lo compró pueden ir acá y también ir a consumirlo desde acá. Vamos a ver, estas son las interfaces. Estas, miren lo más interesante acá. Estas, esta no es una página. Nosotros lo llamamos como página de lanzamiento, pero realmente es el checkout de Hotmart. Esta interfaz de pago que nosotros usamos y le llamamos como páginas de lanzamiento mínimas viables ustedes las pueden utilizar para ganarse el 80% igualmente son páginas que están montadas dentro de la plataforma de Hotmart Miren, aquí no hay ningún dominio, aquí no dice Seminarios Online, aquí no dice Masterclasses pay.hotmart.com ustedes se enlazan con esta página con sus hotlinks, todo está explicado en el módulo número 2 dentro de la plataforma de Seminarios Online y van a llegar a estas páginas donde cada página tiene un video de checkout que nosotros creamos para cada producto son videos en especialmente por si vi un video por sí. YouTube, para que, que lo vean y ya luego Si explicaciones. Comprarlo con este masterclass YouTube Marketing para emprendedores te enseñaremos cómo posicionar tu marca para que te encuentres más rápido crea contenido de valor para llegarle más fácil a tus clientes si quieres poner tu empresa a facturar altos ingresos esta es una oportunidad única. Compra este curso ya y ahora el 50%. Toda la información la encuentras debajo de este video. Inscríbete ya y comienza hoy mismo. Ese video nosotros lo creamos acá en la productora audiovisual que tenemos. Es un video del checkout, es un video que ustedes van a poder utilizar para sus estrategias también. Adicionalmente los videos que hacemos para el mismo producto, que es para todos, para los anuncios. Así que... Miren la interfaz, después del video viene un cover que es importantísimo en productos digitales porque estamos vendiendo un intangible, estamos vendiendo conocimiento. Así que el cerebro humano necesita inmediatamente percibir el valor. ¿Cómo hacemos para que perciba el valor? Por eso creamos estos covers o estas cajas virtuales, para que la gente sepa que allí hay valor. El cerebro mismo dice, ahí hay valor y lo quiero, lo necesito. Aquí viene también un certificado, todos los productos tienen un certificado de finalización de las clases, es tecnología de Hotmart nosotros creamos el diseño para cada producto y eso les va a permitir también a ustedes que sirva como un elemento adicional de valor para que la persona tome la decisión de compra mucho más fácil acá hay unos elementos de Hotmart que es una garantía que ellos dan un respaldo, acá hay un sello para el, de, el display del, del mismo de la misma interfaz en el dispositivo móvil y elementos persuasivos que activan los gatillos mentales para la compra como los cupones y quiero mostrarles esto bueno también hay una ficha técnica, todo esto lo hacemos y lo revisamos nosotros es escrito especialmente con técnicas de influencia y persuasión, lo que hacen que las personas pues obviamente compren mucho más rápido los invito a que lean estas, esta información que hay en la página del checkout para que ustedes puedan inclusive construir cuando se vean las estrategias sus propios copies en sus propios ecosistemas, aquí está, qué vas a lograr y cómo lo vas a lograr, igualmente les recomiendo ir a las grabaciones de los eventos en vivo, ahí también los explicamos, participar en los eventos en vivo, en las sesiones de de acompañamiento, donde todo eso lo van a tener mucho más claro si no tienen ningún tipo de conocimiento, miren acá, esta es la interfaz de pago, donde la, gente realiza, la interfaz donde la gente realiza el pago, voy a ponerlo, yo estoy en Colombia, voy a ponerlo en el idioma inglés, para que todos unifiquemos el mismo precio, este producto en este momento lo tenemos en $49.99 porque es un producto que está en validación. ¿Qué es validación? Para nosotros es importante los productos que nos están enviando empezar a validarlo en el mercado. Uno no puede, cuando hace un producto, decir que el producto se va a vender, a vender muy bien por más calidad que tenga el producto. Recuerden una vieja frase. Actualmente está vigente y más vigente que nunca. Que nos enseña nuestro amigo Jim Rohn, gran mentor, estratega de negocios y muy metido también en la parte de internet ya, en su blog, no sé si será él directamente o su equipo, pero con toda seguridad es él quien da esas premisas. No es lo que vendes, es lo que promueves. Así que vamos a empezar a entender cómo funciona ese marketing para poder que estos productos, estos productos digitales generen alto interés, acompañado con las estrategias que en este momento están creadas con esa tecnología de machine learning, análisis predictivo inteligencia artificial y todo esto que estas plataformas de generación de demanda están constantemente creando. Vamos a lograr las ventas. Miren acá, 49.99 en la validación. Cuando se empieza a vender, empezamos a analizar acá en Seminarios Online cómo podemos ir generando un precio mínimo viable cada vez más alto para que ganemos más los creadores del producto, los comercializadores y obviamente Seminarios Online. No es que se vaya a quedar en 49.99, lo vamos a ir incrementando el precio, especialmente si el mercado va respondiendo. Pero miren lo más interesante y esto es una estrategia supremamente importante que funciona también en forma automática. 49.99, pero todos los productos tienen un cupón que ustedes ya se van a aprender cuando estén dentro de Seminarios Online. Aquí dice, tengo un cupón de descuento. Entonces vamos a aplicar el cupón y vamos a ver qué pasa con este precio de 49.99. Aquí está, 03.16, le digo aplicar. Cuando le digo aplicar, ya Hotmart liquidó el 50%. La gente ama los cupones, porque además los cupones están ayudando los gatillos mentales el gatillo me mental de la escasez, que es el más importante. Cuando hacemos estrategias, le decimos en los argumentos comunicacionales a todos los compradores que el producto tiene 80 cupos disponibles hasta el próximo miércoles al 50%, tiempo y cantidad. Y esto se hace especialmente y de forma automática gracias a la tecnología de Hotmart. Eso hace que la gente compre. Vamos a hacer un análisis a partir de eso que le acabo de explicar con otro producto diferente. Voy a darle clic aquí para buscar cualquier otro producto tratar de buscar algún producto que sea como similar en este momento en, en los temas por ejemplo cracks de mercado libre pod podría ser, entonces miren lo interesante todos los que venden en mercado libre yo no vendo en mercado libre pero conozco que es comercio electrónico cracks de mercado libre es un producto que en este momento igualmente miren la estructura, miren la interfaz todo listo para que ustedes lo puedan vender, venimos aquí donde dice Estados Unidos para mirar el precio este producto también está en validación, está $49.99, por eso es de los primeros, porque son los últimos que vamos sacando. Cuando uno vende en Mercado Libre, pues publica o indexa su producto allá en ese mercado, pero también uno puede, en las plataformas de generación de demanda, hacerle promoción e impulso desde YouTube, por ejemplo, para vender más. O para impulsar a que la gente vea el producto en YouTube y que termine la compra en Mercado Libre, porque es donde está indexado el producto. Así que, la gente puede comprar cracks de Mercado Libre para aprender a vender en Mercado Libre, Aprovechar toda la tecnología, pero también le interesaría muchísimo cómo crear estrategias de marketing eh, directamente en YouTube. Así que podemos hacer una estrategia y, además, en forma automática, diciéndole a la gente hasta hoy a las 9 de la noche de la Colombia, cuando entiendan la estrategia de crashing que está dentro de seminarios online, eso es lo que a ustedes van a acceder. Hasta hoy a las 8 de la noche o 9 de la noche de la Colombia, ustedes van si eh, van a tener el, el producto si compran el producto de eh, Cracks de mercado libre en $49.99 si lo compran voy a darles un cupón de descuento para que compren el de YouTube que es un producto complementario similar que puede ser un upsell y puede ser un cross cross-sell también, una venta cruzada o un producto adicional lo pueden dar en descuento por la compra que acaba de hacer, si compras el de Cracks de mercado libre lleva gratis, lleva al 50% perdón, el de YouTube Marketing para Emprendedores porque es un producto similar, todo eso lo hacen los argumentos comunicacionales, se puede hacer automáticamente en cualquier canal sea ManyChat, Email Marketing Telegram, Whatsapp, etcétera, etcétera etcétera. eso lo van a aprender dentro de Seminarios Online, cómo organizar toda esa estructura para que ustedes puedan crear toda esa trazabilidad o todo ese, ese Customer Journey que se llama así cuando un cliente se da cuenta del, primer, del producto, llega, hay una experiencia de compra, después hay un Upsell, después hay un Crosssell, después inclusive hay un un downsell todo esa ese customer journey va a aumentar el ticket de la compra aprovechando en la instancia o el momento en que está realizando el pago funciona súper bien son técnicas de marketing directamente aplicado al comercio electrónico gatillos mentales y todo ahí confluye para que cuando la gente venga y compre no solamente compre una vez sino que salga comprando tres y cuatro veces es importante entender eso desde ahora no estoy dando la explicación se los estoy compartiendo simplemente para poder hacer la explicación de los productos voy a ir cerrando por acá por favor, amigos, les recomiendo les recomiendo que vengan a la, al catálogo de, de Masterclasses, aquí está. Analicen todos los, bueno, analizar los 300 productos les va a tomar mucho tiempo, pero para que vean todo el trabajo que hemos hecho y que seguimos haciendo para poder generar una identidad gráfica corporativa de alto nivel para generar también alto interés en los compradores de estos productos. Son herramientas que hacemos nosotros acá, eh, un contenido, todo un trabajo para que ustedes tengan sobre la mesa eh, todos esos elementos que les va a ayudar a ustedes a vender más y mejor los productos digitales, es un trabajo en equipo ustedes se ganan el 80, seminario se ganan el 10, el creador del producto se gana el 10 más adelante voy a explicar por qué y cómo está organizada esa estructura, sigamos adelante esta es este es el esquema de precios y comisiones para que entendamos un poco, aunque eso lo explicamos también en las sesiones de seguridad de acompañamiento. El que tenga más preguntas, deben participar en las sesiones de seguridad de acompañamiento todos los días a las 5 de la tarde y deben participar en los eventos donde damos las instrucciones. Ojo, todos los días tenemos eventos en vivo y ustedes pueden participar gratis, abierto para que accedan al conocimiento completo. Todos los días, de lunes a lunes, a las 12 del Día Hora de Colombia, impartimos ese conocimiento. O sea, ahí es donde vamos a aprender las estrategias. Y todos los días de lunes a viernes vamos a hacer las sesiones de asesoría de acompañamiento donde ustedes pueden por Zoom hacerle preguntas al equipo de seminarios online para que los orienten las estrategias donde ustedes van a poder comenzar a hacer sus ecosistemas y absolutamente todo. Muy bien. Ahora bien. Ahora sí. ¿Cuánto te vas a ganar comercializando los productos del catálogo de Masterclass Latinoamérica y por qué es tan fácil ganar mínimo 500 dólares semanales apenas comenzando? Quiero recordarles que tenemos en este momento dos modelos de ingreso. O ustedes tienen dos modelos de ingreso. Uno, ganarse el 80% en todos los productos del catálogo. Aquí está. Y dos, recomendar también seminarios online a un amigo. Que es nuestro plan de recomendación de referidos. Y ganarse el 80% de los 500 En orden, siempre les recomiendo a la gente comenzar recomendando seminarios online. Porque van a tener mucho más fácil rápido y de forma segura esa comisión Seminarios Online es un producto que se consolida todos los días para generar alto interés, mucha gente quiere comprar Seminarios Online, así que usted solo por recomendar ya se gana 366 dólares por cada persona, recomienda a dos, no solamente recupera su inversión sino que ya tiene profit, beneficio de 220 dólares, sino lo mejor de todo le quedan los beneficios para toda la vida, todos estos beneficios, hay gente que solamente compra Seminarios Online para vender Seminarios Online porque pueden hacer 20 mil, 30 mil 50 mil dólares semanales ¿De acuerdo? En ese orden de ideas, lo más importante es que ustedes entiendan que con seminarios online pueden generar ingresos, altos ingresos, rápido, de forma fácil y segura, porque el trabajo lo hacemos nosotros, usted solamente tiene que recomendar y ya. Y con ese dinero, ustedes ya van a empezar a crear esos ecosistemas, todos esos eh, hubs que van, van a tener que hacer en internet, funnels, Crashing, inversión, entender muy bien para poder vender los productos digitales del catálogo, que es, es, el, es el beneficio también. Aquí realmente hay dos beneficios principales, que son el 80% de los productos y el 80% de seminarios online. Ahora bien, voy a explicar cuál es el esquema de precios y comisiones de los productos del catálogo. Y más adelante explico el esquema de precios y comisión de seminarios online. Aquí está. Cuando el producto vale $99.99, 99, siempre Hotmart cobra el, el 9.90% por la comisión yo en este ejemplo, presten atención que eso siempre me salen preguntando para hacer el ejemplo claro y práctico de redondeado y pongo o tomo eh, el 10%, Hotmart cobra el 10% por la comisión de la, de la transacción más, más, mejor dicho yo le pagaría hasta el 30% por la gran cantidad de beneficios que tiene uno a utilizar Hotmart cobran el 10%, no de 90% pero yo lo voy a usar como el 10% y hay un fee adicional plano, una tarifa plana de 1.99 dólares que lo voy a redondear en 2 dólares para la explicación por el uso de la infraestructura recuerden que, y se los voy a mostrar ahora mismo, aquí está por ejemplo, vamos a Masterclass por esto cobra Hotmart tu agencia de viajes digital es un curso súper bueno además, cómo crear una agencia de viajes digital cuando la gente le decimos ver producto aquí el producto está dentro de la página de Hotmart Dentro de la interfaz de pago de Hotmart. Miren aquí está. Pay.Hotmart. Este es el checkout. Hotmart nos cobra el $9.90 por la transacción. Porque la gente venga y pague acá. Eso es lo que realmente ellos se ganan. $9.90. Pero también. Cuando le decimos acceder al producto. Ya se van a dar cuenta. Cuando accedemos al producto. A ver, yo lo pongo aquí directamente. Para que ustedes puedan. Este producto es nuevo. Para que ustedes puedan ver. Cuando ellos acceden. Las personas que compraban el producto para acceder a consumir el producto vienen a la infraestructura de Hotmart, tu agencia de viajes digital.club.hotmart y consumen el producto aquí adentro de Hotmart. Entonces Hotmart nos cobra por cada venta el 9.90% que para este ejemplo lo voy a redondear a 10 de la transacción más un fee de 1.99 dólares por el uso de la infraestructura que tiene Hotmart disponible para consumir el producto y también por el uso del player, que es el reproductor de video, que es un reproductor de video inteligente que nos permite muchísimas funciones. Dos dólares, eh, 1.99 lo va a redondear a 2, esos son los costos. Entonces en ese orden de ideas, cuando el producto vale 99.99 .99 menos el 10%, menos 2 dólares, ese producto nos queda después de costos en 88. A 100 dólares le quitamos 10 dólares, o no de 90, pero para el ejemplo 10... Por el costo de la transacción, nos queda en 90 dólares. Y a 90 dólares le restamos 2 dólares, 1.99, pero lo he redondeado a 2 dólares para explicarlo bien. Nos quedan 88 dólares. Después de costos, nos quedan 88 dólares para repartir. Ustedes se ganan el 80%, por lo tanto, el 80% de 88 es 70 dólares. Si lo venden sin cupón y si lo quieren vender con cupón, se gana, que es el cupón del 50%, pues se ganarían la mitad de 70 dólares, por lo tanto son 35.2. Ahora mismo, si el producto vale 50 dólares o 49.99, 5 dólares por la transacción equivalente al 9.90 o al 10, 1.99 por el uso de infraestructura, nos quedan 43 dólares disponibles para repartir. Ustedes el 80, nosotros... El 10 y el creador del producto, el 10. Así que si ustedes venden el producto sin cupón, se ganan 34,4. Si lo venden con cupón, 17,2. Y ya entendieron la explicación para no repetirla. Ahora bien, 29,99 después de costos 25, ustedes se ganan 20 dólares, equivalente al 80 sin cupón, 10 con cupón. 19,99 eh, quedan 16 para repartir, y ustedes se ganan 12,8 sin cupón, 6,4 con cupón, 9,99. Ustedes se ganan 5.6 sin cupón 2.8 con cupón Mauricio ¿Por qué debería yo vender un producto De 9.99 dólares Si puedo vender uno de 100 dólares? Ojo La escalera de valor o Como, los que lo, como lo quieran llamar De todas maneras es la escalera de valor Nos enseña que hay un producto Que debe ser el producto Tripwire Cuando tenemos una comunidad Eso lo van a entender ya mejor dentro de, la, de Seminarios Online Yo mismo lo explico con, con ejemplos claros y precisos y reales, para que ustedes conozcan cómo es un tripwire y cómo uno va creando esa escalera de valor a partir de upsells, downsells, crosssells y muchas otras cosas más, que no vale la pena en este momento. Hay productos muy económicos y hay productos altos, máximo en los productos digitales del catálogo, no seminarios online, eh, van a encontrar productos de 199 dólares, que son los que probablemente con crashing sí se pueden vender. De más alto valor hay que hacer otras estrategias como lanzamientos, y otros embudos y otras cosas que también las van a aprender en seminarios online y en los eventos en vivo porque esa información la impartimos gratis. También, y eso es algo que yo he querido, he querido hacer con seminarios online y que fue muy bien recibido por, por Hotmart y es lo siguiente. Aprovechando la coyuntura y el crecimiento desmesurado que tiene el mercado en este momento de productos digitales, la gente está buscando estas habilidades, hay ese comportamiento, la demanda se creció, por lo tanto la, la oferta tiene que responder. Y eso quiero que lo tengan presente porque esto es algo que yo propuse en calidad de principales seminarios online. La oferta la estamos creando nosotros, pero no es solamente buscando la escalada de las ventas, sino también buscando la buena experiencia que tenga este mercado que está... ...palabras más palabras menos... ...desesperado por comprar esos productos... ...que vivan una excelente experiencia... ...no podemos en este momento permitir... ...que ninguna persona que venga a comprar... ...un producto digital... ...viva una mala experiencia... ...ni por el precio... ...ni tampoco por... La, ...el pago en este caso... ...ni tampoco en la en el consumo del producto... ...todo tiene que ser perfecto... ...tenemos que buscar el efecto... ajá ...o el wow efecto... ...pueden buscarlo en Google... ...y ¿qué es esto? ...justificar... ...con más beneficios... La compra que acaba de hacer la gente. Que la gente realice la compra de un producto a cualquier precio. Pero cuando vaya al producto, diga, wow, todo esto que compré y tengo mucho más, en las técnicas de neuromarketing y todos los que saben de ventas, saben que cuando uno realiza el pago siempre está justificando con la lógica lo que acaba de hacer. Todo eso lo sabemos, lo entendemos y lo preparamos y lo organizamos acá para poder que en ese Customer Journey, cuando la persona compre, de una vez llega al producto y diga, wow. Por $9.99 accedí, por ejemplo, y es un ejemplo real, al, al programa de, de Trading Zero to Hero, donde la gente aprende con Andrés eh, Zúñiga, que es una, me imagino que ya lo conocen, es un experto millonario inclusive en este momento ya con el trading. Todo desde cero para poder convertir el trading como una oportunidad de negocio y trabajo y cuesta $9.99 para que la gente diga, con ese precio tan poquito accedo a un producto tan completo tan bueno y además de la mano de Andrés Zúñiga, eso es lo que queremos. Que la gente viva una excelente experiencia para que vuelva a comprar, para que comprar productos digitales en Hotmart se vuelva un hábito, un buen hábito. La gente ya confía en la plataforma porque el pago funcionó muy bien y también el consumo del producto funcionó súper bien. No podemos permitir que la gente aquí la primera vez y en este crecimiento tenga un, una mala experiencia. Esto es, amigos, la... La, por ahora la estructura de precios y comisiones para que lo entiendan un poco sigamos adelante ojo con esto y aquí quiero hacer un paréntesis importantísimo que es el siguiente en seminarios online necesitamos solamente un fin en la mente un objetivo es lo que esté, nuestra misión nuestra visión, nuestro credo fin en la mente, objetivo principal, secundario, general como ustedes lo quieran crear es uno solo y es que ustedes generen ingresos basados en las ventas de los productos que nosotros creamos. Si ustedes están y siguen ganando ingresos, generando ingresos, altos ingresos, nosotros estamos haciendo las cosas bien. Por lo tanto, como es nuestro fin en la mente, todos los movimientos y todo lo que hacemos acá está alineado hacia ese objetivo, hacia, esa, hacia ese fin en la mente, que es generar ingresos. Ahora bien, y en ese orden de ideas, en esta diapositiva voy a explicar cómo funciona el modelo de productor y coproductor adicionalmente al modelo de comercializador que es el que les he explicado en esta presentación cuando una persona vende los productos se gana el 80 muy bien, porque es usuario activo pero siendo usuario activo el que entró y compró seminarios online en 500 dólares, tiene el beneficio de crear un producto digital Mauricio, yo tengo un conocimiento en hacer asados eh, hacer barbecue, quiero grabarme y poner ese producto en la plataforma, en el catálogo y tengo 20 productos más que puedo sacar de los asados. Asados argentinos, asados italianos, asados colombianos. Lo que ustedes quieran. Bienvenido. Ilimitados productos puedes poner si eres usuario activo de Seminarios Online. Si no eres usuario activo no tienes ese beneficio. Así que cualquier persona no puede traer productos acá. En ese orden de ideas entonces, cuando ustedes siendo usuarios activos traen un producto propio de ustedes, lo publicamos en el catálogo. Entonces, este es el modelo. El comercializador, el afiliado... El que ya es usuario activo de Seminarios Online, que son más de 76 mil usuarios activos ya capacitados profesionalmente para vender, se va a ganar el 80%. El creador del producto, o sea, ustedes como usuarios activos se van a ganar el 10%. Seminarios Online se gana el 10%. Mauricio, ¿y por qué Seminarios Online se gana el 10%? Porque ya te estoy poniendo toda la plataforma y los usuarios listos, profesionales, los marketers te los estoy poniendo, yo te doy a conocer y les pongo en los ojos a todos los usuarios activos allí, señores, les recomiendo este producto nuevo, ellos lo van a analizar y salen a venderlos, por eso y con estos ejemplos de ventas en vivo, este ejemplo en vivo acá en esta presentación, directamente en la plataforma de Hotmart, se van a dar cuenta lo que se puede lograr en dinero teniendo o construyendo un producto digital que escúchenme bien lo que voy a decir y mírenme a los ojos siempre lo digo así, para que presten atención un producto digital es un activo digital que está rentando constantemente. Ya vamos a los números. En ese, en ese orden de ideas, cuando lo vende el afiliado o el productor, se gana el 90%. Cuando también el creador del producto, que ya es usuario activo de seminarios online, que ya tiene ese beneficio del 80%, pues obviamente va a tener el mismo beneficio del 80% en la venta de su propio producto, pero también es productor, va a tener un, un 10%, asimismo se va a ganar el 90%. Si ustedes siendo usuarios activos crean un producto y lo quieren comercializar, se ganan el 80% por ser usuario activo y el 10% por ser productores. Así que se salen ganando el 90%. Muy bien, vamos a un ejemplo claro y preciso. Directamente a la plataforma de Hotmart. Aquí estamos en el... Entremos aquí al panel de ventas de Masterclasses LA y miremos este ejemplo directamente acá. Ahí va a estar directo. Aquí estamos. Por ejemplo, el producto pastelería canina y felina. su producto de Diana Fonseca. Entre el 8 de julio de 2020 y 8 de octubre del 2020. Estamos hablando de julio-agosto. De julio-agosto 1. De julio, agosto-septiembre 2. De agosto, septiembre-octubre. Septiembre, tres meses. Este producto se ha vendido 4.492 veces. Este producto a Seminarios Online le dejó 11.878, equivalente al 10. Por lo tanto, al creador del producto le dejó 11.878 dólares en ventas, equivalente al 10. Residual. ¿Qué quiere decir residual? Que el creador del producto, que es usuario activo de Seminarios Online, no tuvo que hacer ningún tipo de inversión en marketing para venderlo, ni tampoco ningún tipo de esfuerzo para vender el producto. Ahora bien, no, para nosotros eso se llama ingreso residual. ¿Por qué residual también? Porque la persona no tiene que invertir, el creador no tiene que invertir tiempo, esfuerzo, dinero, ni tampoco capacitación en marketing para venderlo. Quien lo vende, lo vende los usuarios activos. Y lo más interesa, o lo más importante es que el creador, en este caso, sí responde las preguntas de las personas que compraron el producto. Pero lo más importante y el valor más importante de esto no es tanto este dinero. Porque si ustedes ven acá, las comisiones que está entregando la venta equivalente al 10 son de 2 dólares para el afiliado y de 2 dólares para seminarios online. Pero son tantas las veces que se ha vendido el producto que en 3 meses, en este caso, 11.878 dólares representan de verdad en 3 meses un ingreso bastante interesante cuando no hay que hacer ningún tipo de inversión de dinero o de tiempo para venderlo. Pero hay algo más que vale más que el dinero y es la creación de una comunidad, de una marca, de una autoridad que da esta cantidad de ventas. Aquí hay 4.492 personas que ya conocen a Diana Fonseca, que han comprado el producto y que lo han obviamente consumido. Diana Fonseca ya tiene una comunidad de 4.492 compradores, que Diana les puede vender otros productos, que Diana los puede influenciar, que Diana en este caso la creadora de este producto les puede ofrecer una asesoría personalizada cobrándoles ya Diana Fonseca es una autoridad en internet ya Diana Fonseca la gente la tiene como una celebridad en esta industria de la pan, pan, eh, pastelería felina. a Diana Fonseca la han llamado de marcas de de comida para gatos, comida para perros ya la han entrevistado mucho, solamente por las ventas que han hecho estos usuarios activos que buscan el 80% es una excelente oportunidad también para generar ingresos de forma residual, miremos otro ejemplo Ejemplo número 2. Tengo miles de ejemplos en Seminarios Online para mostrarles. Este es el producto Educanino. Aquí está. Producto Educanino, igualmente en este mismo periodo, desde el 8 de julio al 8 de octubre del 2020, tres meses, se ha vendido 2,188. Por lo tanto, este producto le ha dejado al creador del producto, a Álvaro Osorio, 11,235. Y si nos vamos a hacer un filtro y le decimos que me muestre eh, en este momento desde... El primero de enero de 2020, vámonos acá, el primero de enero del 2020, a hoy, que es 28 de enero del 2021, le decimos a aplicar filtros, vamos a ver cuántas veces se ha vendido en un año. Este producto se ha vendido en un año 4.279 dólares, en un año, desde el primero de enero del 2020, al 28, un año y 28 días, al 28 de enero del 2021. 4.279, este producto le ha dejado al creador del producto, Álvaro Osorio, 23.250 dólares adicionales a su trabajo, donde él lo único que tiene que hacer es responder las dudas de la gente que lo compra. Y así ha creado un activo digital que le ha rentado en un, en un año 23.250 dólares. Todos los que somos empresarios queremos tener siempre rentas o vivir de la renta, o ser rentistas de capital. ¿Qué compramos para lograr esto? ¿Qué es lo primero que se nos viene a la mente cuando queremos un activo que rente? Comprar una casa, un apartamento, un local comercial, alquilarlo para que nos rente. Ustedes, para poder recibir 23 mil dólares en un año en un tipo de inversión de estas tradicional, que es muy interesante, van a tener que invertir más o menos unos 200, 000, 300 mil dólares que les rente, no, más, unos 500 mil dólares, para poder que les rente 23 mil dólares un bien si compran un bien en 200 mil dólares no les va a dar el 10%, el 10 de, de rentabilidad un curso, en este caso un activo digital, que es un producto digital aquí lo tienen, donde la inversión es su conocimiento, su talento, la creación de un video, eso no le vale más de 200 dólares haberlo creado, a, cuantificando ese esfuerzo, aquí tienen un activo digital, crear productos digitales en este momento es una excelente oportunidad, ejemplo número 3 vamos a ver con el ejemplo número 3, tenemos el producto Costura Premium. Igualmente, desde, en un año, este producto, desde el 2020, perdón, este desde, desde el primer, es que he tenido diferentes periodos de tiempo para que ustedes vean. Desde el 1 de enero de 2020 al 8 de octubre del 2020, este producto se ha vendido 4,523, ni un año, y ha generado 11,551 dólares al creador del producto, de forma residual. Y ejemplo número 4, y con este ejemplo voy a explicar la coproducción también. Este producto, que en este momento es el producto que más se vende en Hotmart, ya se los mostré. Desde el 29 de diciembre del 2020 a hoy, 28 de enero del 2021, hoy que estoy grabando este video. Si usted lo está viendo, en octubre, en diciembre del 2020 igualmente está eh, vigente la información, solo que con más ventas, pero lo estoy grabando hoy, eh, jueves 28 de enero. Tenemos que del 29, de 2020, del 29 de diciembre al 28, estamos hablando de 12 meses aproximadamente. Este producto se ha vendido 2.340, perdón, del 29 de diciembre del 2020 al 28 de enero son ni un mes, me equivoqué, les ofrezco disculpas, del 29 de diciembre del 2020 al 28 de enero del 2021 hay 30 días exactamente eh, 29 días, aquí está, mirenlo en un mes se ha vendido 2.342 veces el creador del producto se ha ganado 5.439 dólares pero lo más interesante es en, en, en este caso, en un mes, quiero hacerle el filtro Pongámoslo desde el primero de enero, desde el 1 de noviembre del 2020. Noviembre 20 a hoy 28 sí, de enero del 2021. Estamos hablando noviembre, diciembre y enero. Tres meses. Miremos a ver. Tres meses aplicar filtros para ver el rendimiento. Este producto se ha vendido en tres meses. A partir del 1 de noviembre del 2020 al 28 de enero del 2021. ...3.525 veces... ...por lo tanto el creador del producto... ...en estos tres meses... ...se ha ganado... ...8.334 dólares... ...de forma residual... ...el creador del producto... ...aquí está... ...diseño y decoración con globos... ...aquí está... ...aquí lo pueden ver... ...todos estos son... ...la columna del producto... ...y los vendedores... ...todos los usuarios activos... ...que están ganándose el 80% vendiéndolo... ...pero queda algo más interesante... ...y con esto quiero explicar... ...el modelo de coproducción... ...¿qué es el modelo de coproducción?... Ustedes como usuarios activos que no disponen en este momento ni de tiempo o tampoco probablemente tienen la capacidad de crear un producto digital ustedes mismos o no lo quieran hacer, elegible consiguen un familiar, un amigo, un conocido que traiga el producto y ustedes se vuelven coproductores Generalmente la coproducción es del 50% Entonces en ese orden de ideas el modelo de coproducción funciona de la siguiente forma el comercializador o afiliado o el usuario activo de Seminarios Online siempre se va a ganar el 80%. El creador del producto se va a ganar el 5%. El coproductor, que es el usuario activo de Seminarios Online, se va a ganar el otro 5%, que equivale al 10%. Entre el creador del producto y el coproductor se ganan el 10%. Y Seminarios Online se va a ganar el 10%, como siempre. Pero resulta que el usuario activo, que en este caso de este modelo es coproductor se va a ganar el 5 más el 80% que tiene ya eh, otorgado para la comercialización del producto por ser uso de activo así que si el coproductor vende el producto se gana el 85% 80% porque ya tiene el beneficio del 80% por ser uso reactivo y 5% porque es coproductor muy bien con este ejemplo entonces les quiero mostrar que el producto de diseño y decoración con globos tiene coproductor en este caso en tres meses desde el 11% primero de noviembre del 2020 a hoy 20, jueves 28 de enero del 2021 el coproductor recibió 4.115 dólares recibió en coproducción sin hacer absolutamente nada ¿Por qué sin hacer absolutamente nada porque el coproductor invitó al creador del producto al programa de seminarios online y el coproductor no tiene ningún tipo de conocimiento en la creación y diseño en la creación de diseñar decoraciones con globos. Es el creador del producto quien tiene que responder, por lo tanto el coproductor qué va a hacer? Nada, no tiene nada que hacer. Se ganó 4.334 4115 horas aproximadamente, 4116 o 17 horas aproximadamente, sin hacer absolutamente nada, es solamente por invitarlo creó un activo digital que le está rentando este dinero. Y a esto le llamamos un ingreso pasivo. O sea que, siendo creador el producto, es un ingreso residual. Y en este caso, de la coproducción, es un ingreso residual y pasivo. ¿Por qué también residual? Porque obviamente el coproductor no tiene que hacer ningún tipo de esfuerzo ni generar, ni, ni generar ningún tipo de costo de gasto para vender el producto. Lo hacen los usuarios de activos él invitó a una persona, creó un activo digital que se está vendiendo, aquí están, directamente, sigamos adelante, crea tus propias páginas de lanzamiento y quiero hacer una página de lanzamiento aquí con ustedes para que vean los recursos que entrega Seminarios Online y por favor, lo voy a hacer en vivo, con todo desde cero, para que vean los recursos que tenemos y cómo ustedes pueden crear una página en, en, en un minuto, menos de un minuto, eh, un, una página profesional que vende esos productos digitales. Quiero dejarles saber antes de comenzar que esto que voy a hacer lo hacemos en las sesiones de asesoría de acompañamiento o lo, respondemos las dudas en las sesiones de asesoría de acompañamiento y también lo hacemos en las sesiones de las 12 con diferentes productos, haciendo actualizaciones, instalando herramientas y aplicándole todas las estrategias y las técnicas a estas páginas de lanzamiento tan importantes para poder vender. Entonces, muy bien, recuerden para que puedan ustedes acceder a las preguntas sobre ese tema que va a hacer y participar en las nuevas creaciones de estas maquetas, deben estar unidos en nuestro canal de Telegram, deben estar o ser miembros de nuestro canal de Telegram, debajo de este video está el link, por favor, únanse a Telegram, Ahí están los reportes de venta, las instrucciones, los nuevos productos, todo, toda la información exclusiva y oficial es el canal oficial Telegram de Seminarios Online si no están allí, pierden absolutamente toda posibilidad de comunicarse con nosotros y de participar en toda nuestra dinámica vamos a hacer entonces el producto eh, vamos a crear una página con un recurso que ya tenemos entonces miren lo que vamos a hacer nos vamos acá y abrimos el repositorio bit.li slash repositorio.co vamos a ir a buscar en este caso en los productos digitales del catálogo vamos a buscar el negocio de los jeans, pues es una maqueta que ya está lista y para efectos de hacer esto rápido lo vamos a crear acá el negocio de la barbería, el negocio de la pizza el negocio de las cortinas, el negocio de la óptica, el negocio de los perfumes el negocio de los jeans, y aquí vamos a encontrar una carpetica que dice Files PL o archivos de la página de lanzamiento entonces miren lo que voy a hacer, todos estos archivos que, que ustedes están viendo acá estos archivos los voy a descargar es que quise hacerlo desde cero para que ustedes vean lo fácil que es crear los escojo todos y le voy a decir aquí descargar él los está empaquetando, 46 archivos los empaqueta y luego ya los descarga y comenzamos a hacerlo ya los descargó, entonces ya podemos encontrar en nuestro escritorio esta carpeta que viene en un zip lista con los archivos mientras tanto voy a ir a la página de Seminarios Online voy a ponerla acá directamente voy a entrar a mi Wordpress, al panel de administración de Wordpress de Seminarios Online porque voy a crear aquí una nueva página desde cero con ustedes, entonces le digo páginas, añadir una nueva página. Y en esta página voy a crearle el título. Se va a llamar Jeans Test. Para que la hagamos. La explicación que voy a hacer acá es algo, algo pues muy escueta porque no es el momento de explicar paso a paso detenidamente los movimientos que estoy haciendo. Lo haré rápidamente. Esto que voy a explicar aquí rápido. Lo haré despacio en las sesiones de las 12, enseñándoles cómo descargar el Divi, publicando toda la, haciendo toda la publicación de la página desde cero. Todo ese recurso gratis, abierto y completo, inclusive con el Divi para que lo descarguen y puedan hacer esto mismo en sus páginas, en sus hostings, en sus ecosistemas. Todo ese conocimiento y esa información se las provee de Seminarios Online. Vamos, entonces lo primero que hay que hacer antes de publicar es decirle los atributos de la página y le vamos a decir que es una blank page. ¿Por qué? Porque necesitamos que sea una página limpia para construirla. Después de decirle blank page, le digo publicar. Y ya la página Jeans Test queda publicada. Ahora le voy a decir que en Divi, que es el constructor que les provee seminarios online, en Divi vamos a construir esa maqueta o a importar, perdón, a, a crear esta maqueta eh, desde o a partir de los elementos que ya descargamos directamente desde la, el repositorio de Seminarios Online entonces le decimos empieza a construir y ya tengo aquí listo miren aquí está, aquí está voy a quitar esto tengo todo un canvas o una maqueta en blanco para empezar a construir miren lo fácil que es y adicionalmente las maquetas ya las van a poder ustedes encontrar con nosotros voy a crear una carpetica aquí voy a crear una carpetica aquí para descargar todos estos archivos que descargué, para mover estos archivos que descargué del de repositorio del producto, el negocio de los jeans. Aquí ya están los archivos, miren, aquí está la carpeta, permítanme, lo pongo por acá. Esta es la carpeta, voy a cerrar por acá. Aquí está la carpeta en mi, en mi computador. Miren lo que vamos a hacer ahora. Muy bien. Entonces, vengo acá a la maqueta en blanco. Lo que yo voy a hacer acá, pues obviamente yo ya me lo sé, es una maqueta que tenemos validada, es una maqueta que... La estructura de la maqueta, incluida persuabilidad, ya está creada. Así que ustedes van a poder aprovechar además de los elementos, también la validación de una maqueta para las ventas. Miren lo fácil y lo rápido que uno construye a partir de un material que ya hacemos nosotros. Voy a ir explicándolo rápidamente. Primera sección, voy a poner un fondo. Entonces le voy a decir fondo, imagen, imagen de fondo, subir archivos, seleccionar archivos. Me voy a nueva carpeta y busco bg 1 Ahí estoy subiendo eje 1 le digo subir una imagen, ya quedó la parte de arriba. Y aquí le digo usar efecto paralaje, paralaje CSS y le digo guardar. Ya tengo la parte de la sección número 1 lista. Sección número 2, creo otra sección, le digo una sección regular. En este caso a la sección le voy a generar un fondo con un color 333, 333 que es un hexagesimal, que inclusive ya tienen validado toda la gente que trabaja con Internet y Comercio Electrónico creándolo. Voy a crear también otra, otra sección aquí que me faltó, que es una sección donde va a ir una información supremamente importante. Dejémosla en blanco por ahora y ahora le ponemos el color. Oh, o no, no, no la dejemos en blanco, coloquémosle de una vez el color que necesitamos. Voy a buscar aquí en la carpeta, entonces aquí tiene que decir BG, eh, color, perdón, eh, color índigo, porque el índigo es el color, entonces ya el hexagesimal inclusive ya se los, se los comparto el color índigo es el color de los de los jeans le voy a decir aquí fondo, color y le pego acá el color índigo entonces ya me queda aquí una barra donde va a ir un componente muy importante después viene el, el, la sección donde va a poner la información y este mismo índigo esta misma barra le voy a dar copiar y la pongo aquí abajo y ahí ya me quedó la maqueta de esta forma miren lo interesante de Divi yo primero construyo la maqueta desde cero y aquí le voy a decir cómo se ve en el computador como la estamos viendo, cómo se ve en un tablet se va a ver así, cómo se ve en un celular un dispositivo móvil, la maqueta se va a ver así, muy bien, ahí no tenemos nada, vamos a empezar a construirla la parte de arriba, vamos a poner una imagen de título, entonces le decimos acá que voy a poner una imagen, que también se las damos cuál es la imagen, vengo y busco subir archivos, voy a la carpeta en la carpeta voy a buscar un título que ya está creado con la misma identidad gráfica que tenemos del producto y aquí ya lo van a poder Le digo el diseño, alineación todo eso se ha explicado perfectamente dentro del módulo 2 y lo haremos también dentro de la eh, dentro de los eventos en vivo aquí en la parte de esta sección voy a poner un elemento muy importante porque es un gatillo mental que nos permite decirle a la gente que hasta mañana eso lo van a entender ya adentro comenzamos mañana, perdón no van a entender adentro con la estrategia, cuál es la composición que uno hace para poder que esto funcione. Comenzamos mañana, lo ponemos alineación, lo ponemos en la mitad y miren que todo es mover objetos. Y lo moví, todo es drag and drop, perdón. ¿Qué es drag and drop? Simplemente arrastrar y soltar y seguir pues un lineamiento que ya existe y ya no nos vamos nosotros a tener que poner, a inventar unas maquetas que funcionen. Entonces ya tengo el negocio de los jeans, comenzamos mañana en esa sección voy a dividirla en dos columnas. En la columna izquierda voy a subir la imagen representativa. Eso es para que ustedes creen sus propias páginas. También lo permitimos. Es pues, lo más recomendado crear sus propias páginas para vender los productos. Aquí tenemos el negocio de los jeans, alineación. Y aquí, aquí debajo vamos a poner un título. Este título y también la información completa. Entonces vamos a poner acá la información del producto. Eh, aquí están los pasos, texto número uno que es todo lo que vamos a ponerle allí pues toda la, la parte del que vas a lograr y cómo lo vas a lograr entonces le digo aquí simplemente poner un módulo de texto y en este cuerpo del mensaje pongo el módulo de texto acá lo voy a poner en blanco para efectos rápidos lo voy a dejar así, no lo voy a organizar solo para que hagamos esto rápido aquí está el título, que es lo que van a, a encontrar, etcétera aquí a la derecha empezamos ya a jugar con elementos importantes, que es por ejemplo un código de un video, pero el código el video no necesita hacerlo, ya está listo entonces simplemente venimos acá y buscamos un archivo que se llama video code embed, ya está listo es un código que jala esta página desde un reproductor profesional que nosotros pagamos de una cuenta pro, que nosotros pagamos y ya está listo el video acá segundo, vamos a debajo de esta de esta información vamos a, debajo del video, ahí ya vamos a empezar a jugar con los elementos importantes de persuasión. Vamos a poner aquí a, a un elemento que se llama únicamente 50 cupos disponibles, que es escasez, que funciona en tiempo en cantidad. Entonces, ponemos en la mitad. Después de esto, otro elemento de escasez que va a ser el contador inverso. Esto es supremamente importante, amigos, el contador inverso. Temporizador de cuenta hacia atrás. Y aquí ponemos oferta... Disponible solo hasta hoy a las 9 pm hora Colombia. eso está explicado dentro de Seminarios Online. Eh, hora Colombia. A mí no me gusta. Hoy es, hoy es eh, eh, jueves 28. Lo voy a poner las 9 son las 21. Y lo dejo acá. A mí la verdad no me gustan los fondos pero ustedes pueden generarlo como ustedes quieran. Yo le digo acá que no tenga ningún fondo. Y además en diseño le digo que los números, números de texto, sean en color amarillo. Y si quiero les pongo a esos números de, de texto también, los puedo poner negrita, como en bold. Después de esto, otro elemento persuasivo muy importante, que se llama la oferta o el precio, le digo imagen. Subo la imagen, lo ¿no? sencillo que uno construye a partir de el, los elementos. Inclusive la misma maqueta ni siquiera van a tener que hacer eso porque ya las maquetas las hacemos. Ustedes las importan, cambian los datos y a vender. Muy sencillo. Hoy en día es muy sencillo crear estas páginas. Es importante que ustedes entiendan que la página propia es, muy, es clave para la estrategia porque van a poder poner el pixel, etc. Y ya después de esto ponemos... El botón de pago, que es el que va directamente enlazado con el hotlink que les va a dar el 80% a un checkout que es limpio. Vamos a buscar el botón, que está acá. Inscríbete ya en el programa. Ahí ya lo subió. Subir una imagen, lo pongo en la mitad. Ya quedó el botón de pago. Muy bien, y aquí nos queda un espacio supremamente importante. Elementos de prueba social. Entonces le decimos aquí... Que voy a crear una recomendación entonces busco en este caso recomendación y aquí le voy a poner Claudia y Ricardo, ya tengo todo esto listo para poder, Claudia y Ricardo aquí le voy a poner el, eh, el testimonio de Claudia y Ricardo, vamos a buscarlo por aquí eh, Claudia y Ricardo es un testimonio que inclusive, es un testimonio real lo voy a poner acá, lo copio y lo pego. No me gustan los fondos, ya les dije. Entonces yo le quito el fondo a esto. Y el diseño se lo pongo icono de cita en amarillo. Y en diseño le pongo el texto. Se lo pongo en claro. Y en la imagen, pues obviamente saco la imagen de Claudia y Ricardo. Ahí está. Y me queda un testimonio listo, que es la prueba social. Esto porque me apareció así este diseño icono de cita eh, icono de cita va acá en 333 igualmente para que quede igual ahora sí me quedó el testimonio y puedo crear los testimonios que quiera porque le puedo dar duplicar y ya lo cambio etcétera también puedo jugar con otros elementos que son las barras circulares bueno con muchas otras cosas quiero mostrarles cómo se ve en una tablet esta página de lanzamiento del producto el negocio de los jeans comenzamos mañana Aquí está el, el cover, luego viene el video y ya los elementos persuasivos para realizar el pago y listo. Y cómo se ve en un celular, que es muy importante en el celular. Miren, primero hay un título para generar rapport comenzamos mañana, etcétera, etcétera. Pero quiero mostrarles aquí para que vean la posibilidad que tiene este elemento este Divi, por ejemplo. Yo puedo coger este video y arrastrándolo, drag and drop, lo arrastro y lo suelto debajo del título. Y ya me quedó el mismo video. Lo puse aquí arriba. ¿Si ¿Sí lo ven? Inclusive yo aquí puedo. En este caso. Puedo en esta sección. Dividirla en dos. Cuando la divido en dos. Puedo poner. En el lado izquierdo. El título. Y en el lado derecho. El video. Y así yo puedo también. Ahorrar espacio. Arrastrando y soltando. Aquí está. Una maqueta. Lista para vender. Simplemente es ponerle el hotlink. Ponerle todo el. Todo el, el hotlink que lleva. A vender el producto. Eh, a que la gente realice el pago. Con el. Con el checkout directo limpio, donde no va a aparecer nada de seminarios online ni nada de clase y la gente siempre sepa que el producto es de ustedes, si ustedes quieren poner su logo aquí, si ustedes quieren crear esas cajitas con diseños propios, sin inclusive cambiar el título, lo pueden hacer, nosotros permitimos eso, no tenemos ninguna restricción, lo único es que todo el material que nosotros hacemos no se puede alterar, todo lo que nosotros hacemos deben, lo pueden usar pero deben dejarlo intacto, si ustedes quieren hacer otras cosas, creen sus propios diseños si quieren cambiarle la cajita, quieren cambiar la posición, quieren cambiar la página. Todo lo pueden hacer porque están en sus propios hostings. Aquí tienen una página lista para vender el producto de los jeans. Y todos los productos vamos a ir creándole estas maquetas y ustedes las van a poder hacer. Todos sus elementos corren por cuenta de nosotros. Si ustedes aprenden o quieren hacer propios, no hay ningún problema. Es permitido. Sigamos adelante entonces. Amigos, el mejor beneficio ya para terminar es comercializar seminarios online. Empiecen por allí. Todo el trabajo lo hacemos nosotros tenemos un embudo completo que le llamamos el mejor embudo del mundo, más que validado vayan y miren toda la cantidad de ventas, seminarios online voy a entrar acá a Hotmart es uno de los productos que más se vende en este momento en la plataforma, qué más garantía que ustedes tengan, qué más garantía que vender o recomendar el producto que más se está vendiendo o de los que más están vendiendo, eso es muy importante que lo tengan en cuenta lo mismo, quizá porque así ustedes van a poder tener profundidad del mercado, vamos aquí donde dice mercado más calientes y Seminarios Online en este momento se encuentra de tercero, de acuerdo el que más se vende en este momento es Globos esto es por la cantidad de gente que lo están vendiendo es un producto que tiene profundidad del mercado es un producto de nicho, por eso se pueden buscar las ventas escaladas, aquí está Seminarios Online tenemos la verdad es que hemos vendido no más de 76 mil usuarios en este momento habilitados para esto, quiero invitarlos a que los que entran a seminarios online, inmediatamente presten atención entren lo más rápido posible para que aprovechen ya estamos en la recta final de cierre de inscripciones cuando cerramos inscripciones no sabemos cuándo podemos volver a abrir tenemos que esp esperar una autorización de Hotmart y hacer un cierre financiero cuando cerramos, así que cuando cerramos nos demoramos mucho tiempo en volver a abrir no es por generarles a ustedes ningún tipo de escasez o sentimiento de urgencia, pero entran bastantes personas y tenemos que eh, demorarnos un tiempo mientras ajustamos todo para volver a abrir Si sí, abrimos constantemente pero nos demoramos un tiempo, un mes, dos meses, no sé Igualmente en el Telegram lo comunicamos Si entran ya van a poder tener más rápidamente la oportunidad de entrar Mirarse el módulo número uno que es donde explicamos cómo recomendar seminarios online En el módulo 2 está todo lo que es del catálogo Inmediatamente recomendar a una persona que ustedes tengan cercana ...o a dos máximo para que recuperen la inversión... ...les quede obviamente... El bene ...los beneficios para toda la vida... ...todos los beneficios... ...y tenga la posibilidad de generar ingresos hoy mismo... ...aprovechen incluso algo importante... ...y es que todo el mundo deja para... ...para la última hora... ...realizar las compras... ...así que si ustedes entran ya a Seminarios Online... ...aprovechen que estamos en la etapa... Eh, ...ya en el cierre... ...en la recta final del cierre... ...utilicen esos hot links y todo eso que está explicado... ...en el módulo número uno y rápidamente ellos también van a entrar para que usted genere esos ingresos de una vez profit, ¿cómo funciona esto? nosotros hacemos todo, tenemos un embudo de ventas continuo, tenemos una operación continua también de asesoría de acompañamiento que usted va a poder recomendar a sus amigos para que vengan y participen para que usted instale la cookie y se sobrescriba en todo momento constante material de promoción, impulso, videos e imágenes que usted van a poder utilizar para atraer personas, 13 hotlinks listos para que ustedes puedan nutrir y sobrescribir su cookie, eso lo entenderá adentro y muchísimas cosas más para que ustedes vendan. Cuando ustedes generan ingresos recomendando seminarios online, la venta la hacemos nosotros. Cuando ustedes generan ingresos recomendando o vendiendo, perdón, los productos del catálogo, ustedes crean sus propios ecosistemas. Muy importante entender la estructura de precios y comisiones. Precio del comprador, 500 dólares, que, que cobra Hotmart. Costos de Hotmart, lo mismo, el 10%, el 990, pero para eh, eh, efectos de rapidez. 50 dólares equivalente al 10% de la transacción más 2 dólares que cobran por infraestructura. 500 menos 52, 448. De los 448 dólares, ustedes se ganan el 80% equivalente a 366 dólares. ¿Por qué lo pongo 366 dólares si el 80% de 448 es 358? Porque hay un margen allí que sube y baja. En general, siempre van a ganar más de 366. ¿Por qué ocurre esto? Porque es la relación que hay de la moneda local del país de ustedes versus el dólar versus el real, que es la moneda donde está Hotmart desde Brasil, versus el dólar. Entonces, Hotmart tiene una un monto, o una eh, esto se llama como una cosa cambiaria con, el, con su moneda, el real versus dólar, y ahora la moneda local nuestra versus dólar versus real. Entonces ahí hay un movimiento financiero que hace que. Hay gente que se gana por la venta de seminarios online 378 dólares. Hay gente que se gana 360. Hay gente que se gana 370. Pero no baja, realmente no baja de 358 dólares. Que equivale realmente al 80%. Por eso lo pongo 366. Más de 366 se van a ganar. Lo pueden ver, casi, casi todo el mundo se gana 372. Que equivale al 80%. ¿De acuerdo? Eso de, depende de cómo estén en ese momento... La, la fluctuación cambiaria del dólar versus real versus la moneda que ustedes están, de donde ustedes están. Entonces, nada, quiero dejarles saber que usted recomienda una persona que gana 366 dólares. Con dos personas son, 300, son, 6, son 720 y pico de dólares, menos 500 que invirtieron, se ganan 200 y pico de dólares también de utilidad. Y pueden seguir recomendando personas para toda la vida y ganarse el 80%. Eso hace mucha gente... Capitalícense, esta es la oportunidad de vender un producto que se vende muy bien, que tiene muy buenos beneficios, que se sigue consolidando que tiene toda disposición para los vendedores, capacitación, recursos estrategias, absolutamente todo y que genera alto interés capitalícese dinero, monte sus propios ecosistemas para vender los productos del catálogo y aquí tiene la mejor oportunidad de aprovechar esa demanda explosiva, tenemos inscripciones abiertas, ya estamos en la recta final de video está toda la información completa no se les olvide por favor Estar en nuestro canal de Telegram para que puedan participar en vivo todos los días en los eventos donde impartimos las instrucciones y en las sesiones de asesoría de acompañamiento. También en el Telegram publicamos los productos nuevos que ustedes van a poder acceder para verificar la calidad y vender para ganarse el 80%. Todo, absolutamente todo, es Telegram, En nuestro canal principal. Telegram, Telegram, Telegram. Háganlo rápido, háganlo hoy, lo antes posible. Yo les garantizo que se pueden ganar 500 dólares mínimos semanales. Es demasiado fácil. Vayan al grupo hablen con sus amigos, indaguen, busquen información, sepan de qué se trata de seminarios online, pero lo más importante, participen para que de la mano de nosotros poderlos llevar realmente a que conozcan bien este mundo y tomen la mejor decisión. Pero háganlo antes de que cerremos inscripciones para que en este tiempo usted pueda sacar su hotlink de seminarios online, recomiendo a otras personas y aprovechen y puedan recuperar rápidamente esa inversión y ganar dinero, como se los dije ahorita. Pueden ganarlo inmediatamente. Un saludo para todos los espero en las sesiones de seguridad y acompañamiento los espero en nuestro grupo de Facebook los espero en nuestro canal de, de Instagram donde hacemos unos eventos en vivo también muy importantes y bienvenidos a la comunidad de seminarios online, buenas ventas para todos chao chao